Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, nuevo vídeo, dominación en Balonia, esta vez he escogido tanques americanos Un BRD 6.7, correcto, el que da el, 7, el T92 y el M56 y el escorpión, bueno el T34 también Pero vamos a salir con el T92, arranca T92, Balonia es un escenario que particularmente me guste Venga, ya tenemos aquí al típico colega dando espectáculo Siempre pasa igual, venga, sí Venga, vamos eh, En este escenario tiene constantes subidas, constantes bajadas bastantes sitios para poder camuflarte aunque entre unos y otros sitios de camuflaje tienes llanuras totalmente abiertas eres un buen blanco para la aviación hasta que no te metes pues digamos en un pueblecito y ahí ya pues toca pues enfrentarte calle por calle lo suyo es llegar rápido a una zona y desde ahí conquistarla y ver llegar a los que se van acercando y a partir de ahí parar los pies y defenderte. Lógicamente siempre interesa con un tanque como este ojo siempre a la parte izquierda que por ahí normalmente te vienen la mayoría la mayoría de las de los disparos ya al principio de partida no, pero cuando llevas la mitad ya por ahí la mayoría esa zona de A parece que está un poco más arriba y por ahí te suelen caer venga ya estamos cerca de ver ahí se ve la rayita y venga písala suavemente y escondernos por aquí y empezar a conquistar porque aquí lo mismo te pueden venir por delante te aparece por una casa eh, bueno evidentemente por la izquierda por donde por donde más me lo puedo esperar, me puedo esperar que aparezcan. mucho ruido, mucha bomba, pero parece que oigo algo, pero no lo tengo claro Las han venga, zona capturada T-92 es, es bastante lento, bastante lento yendo hacia atrás es el único inconveniente que le veo a este tanque aunque ligero, con poco blindaje, Pero cargas huecas. Y una buena penetración de ventaja. Venga, esperamos por aquí. Sin pisar B. Ahora, le están, le están pisando, significa que hay alguien. Venga, vamos a ver. Si ahora les piso yo un poco. Le juro. Ahí, ahí. Ahí delante, es lo han marcado ahí justo. Las han zona. Venga, lo estoy oyendo, lo estoy oyendo. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Eh, ¿Qué es eso? Venga, ah, estupendo tanque americano. ¿Americano? una ah, ¿qué es esto? Ah, un Panther. Vaya, venga, toma. Ah. Vaya, me dejó cao. No le puedo aceptar. No le puedo aceptar. No le puedo dar en un sitio bueno para destruirlo. Sin embargo, con un poquito que ya asome con esta penetración que tiene el Panther, no tengo nada que hacer. Y de hecho, es lo que ha pasado. Venga, vamos a ir con el M56. E el escorpión. Venga, rapidito aceleras muy rápido, llegas muy rápido a los 45 km por hora, que es la máxima velocidad. Así que nada, bueno, vamos a escribir la zona de Panther. Venga, están sobre aviso. E5, esa es otro, otra marca. Apirito. pero esta vez no vamos a ir directamente justo por el mismo camino por el, con el que fuimos con el, con el T-92 venga vamos a ir un poco más hacia arriba a ver. venga ahí se ve la fiesta desde aquí yo no veo nada con esos arbustos pero mi compañero retrocede venga 600 metros venga así se ha destruido estaba justo ahí no sé si será el panther no tengo ni idea venga vamos a ir a por la zona C me la están tomando, ah, está tomada por los enemigos y C está siendo tomada ahora mismo bueno, apoyo, sí pero ahora C no va a nadie, bueno pues, pues iré yo lo primero desde aquí arriba podemos dominar el sitio escondernos aquí en estas casas, en fin camuflarnos un poco, pero ojo por ahí abajo también suelen venir y eres un blanco muy fácil, así que siempre intentar cubrirte con las casas, rezar que no vengan por el sitio por donde no te lo esperas y se acabó. Venga a ver ahí abajo qué pasa. Venga, me voy a cubrir justo por aquí por la parte derecha. Eh, ¿Qué es eso? Ay. Ahí tenemos a un colega. Venga, ahora él. Vamos, vamos, vamos. Bien. Yeah. Ah, parece que para mí que es 50. Seguimos. Va. Lo dicho. Joder, ese TRV81 estaba justo ahí subiendo la cuesta. Y yo salí como un caramelito para ir. Y más este tanque que no tiene blindaje ninguno. En fin. Venga, vamos. Siguiente voluntario. Venga, el enemigo LM. ha tomado la iniciativa. M41 a 1. Venga, rapidito. Y el enemigo ha tomado la iniciativa. Muy mal. Esa marca está lejísima. ¿sí? De 8, por lo menos. Se sale del mapa. Venga, esa está cerca de A. De 3. No llego. No llego. Mi artillería no llega. a la loma, vamos a la parte de ahí arriba a ver si podemos ver a ese tipo que nos mató en C. Por lo menos conquistar C. Los compañeros míos tanque ligero se acercan. Tanque medio, es ese, puede ser posible que sea el mismo. Tampoco llegó la artillería. Por ahí está 1, 2, 3, 3 cuadrantes 3, 50, 700 Pues mil y pico metros mil y poco Por ahí A ver qué vemos Venga, ahí está la marca que está ahí con tanto árbol yo no lo veo mira, mi compi está tomando C ese no tiene pinta de ser un tanque inglés ¿no? A ver, a ver, a ver. Fuerzas aliadas han tomado una zona la marca del tipejo de antes sigue por ahí. A ver si ahora, con tanto arbusto. Ese es el BMP, el ruido coico es el del BMP. De mi compañero. Y ese avión que nos ha pasado. Yo no me he fijado. No he visto si era de ellos. O si era nuestro, ¿no? No lo he visto. Pues puede ser que sea de ellos. A ver si por una casualidad. Venga, ya están marcando. Ahí, casi llegando a C. Nadie por aquí. Por ahí. La marca fue por ahí. Ahí está el amiguete. Ese es un leopard. 505. Ah, me ha adelantado mucho. Mierda. Venga. Ahí encima la marca. Se ha ido demasiado atrás. No, esa marca no vale. Se está entrando en C. Prácticamente. Hay que seguir presionando más al enemigo. Va ganando. Ese leopard está por ahí. Puede ser ese, no lo sé. No sé si eso parece un leopard. Fuerzas enemigas han tomado una zona. Han tomado 12. Venga, ¿quién será? Vamos, bueno, mi compañero ha caído. Venga, vamos a ver. Ese es el cadáver de un... ¿Qué es eso? Menudo besito. Ay, ah, qué tico! Venga, hombre, eso es una lata. Venga, venga, ametralladora, vamos, vamos, vamos. Venga, destruido. Venga, no me jodas, que con una ametralladora me lo acabo de liquidar. Y le he tirado una carga hueca Como si nada Venga, El mundo al revés Ahí gallín. Luego me lo explicas Bueno, tanque medio en C No es ese que he es destruido Ya han tomado C Así que seguramente sea el leopardo. Venga Vamos rápido por aquí A pesar C, si conquistamos C pues sí, significa que el tipo se ha ido o por lo menos está relativamente fuera del círculo venga, nos quedamos aquí tomando C ¿qué es esto? joder macho, ¿qué es no estamos para estas cosas ¿eh? venga Digo, ya está, ya me han cogido por la espalda y encima se están pitorreando. Esperándome ahí con la ametralladora, justo antes de darme la puntilla. Bueno, ha sido mi compañero. Me ha dado tiempo de hacerme una bromita antes de estrellarse. Venga, zona capturada. ahí están marcando venga por aquí nada y si algo no lo veo venga avanzando venga, vamos a ver si ¿qué es esto avioncito empezar los avioncitos a darnos la, la lata vamos a quitarnos de aquí Nada de ir por la carretera, como el que va de turismo Hay que buscar camuflaje Por aquí Arbustos, arbolitos Y vamos por aquí Venga, están tomando han una zona. Artillería es lo menos que puedo hacer desde aquí venga, estamos ya Muy cerca de B Compañero mío, tanque medio se acerca También Venga, vamos para allá Si nos están esperando Venga Si me pongo a tirar árboles Mal rollo Venga, tanque pesado Intacto Intacto, nada, dando. nada Venga, a ver si lo veo Que se mueva, ese silueta que se ha visto. Venga, rápido, bordeando esto. Venga, vamos a ver, a ver, a ver. Nada, nada, nada. ¡Ah! ¿Qué es esto? Coño. ¡Joder! Anda, que yo también. Venga. ¡Ah! quita tacto! Venga, venga está atontado, vamos, venga. Joder, ¿qué es esto? Un jet Tiger? No fastidies Tanto me fijé en la zona B Que me puse de lateral justo Hacia donde vienen los enemigos Cojonudo, venga, Venga, t 34 Se acaban las tonterías Tanque pesado, pesadísimo Necesito que me cubran Que alguien me cubra ah, Estoy muy lejos, tío En B Sí, te estás cubriendo claro De los dos De los dos que me han liquidado era un M103 Y el Jack Tiger que fue el que. El que me mató. Pues amigo mío. Yo estoy muy lejos. <ríe> Te toca y el cobre tú solito. Venga, estamos tomando A. B es nuestra. C no lo es. Y está prácticamente estamos, la partida en tablas. Perdiendo. No, ahora vamos perdiendo. Jack Tiger. En yo creo que era un M103. No lo no recuerdo. No, bueno, no recuerdo no me fijé muy bien si era un M103. Por si acaso, venga, M103. Parecía. Yo lo que sí era. Venga, ese este tanque medio, el que está. ¿Qué es esto? Ah, avioncito menos mal que llevo este bicho Venga, con este si sí me puedo ir un poco más confiado y sí, sí, ya sabemos que hay gente de ida y todo demás pero aquí en medio encima de la colina no voy a poder reparar hasta que no busque un buen sitio no vamos a parar muchachos. Un bocadillo, os lo coméis después. Ahora no podemos. Venga, ese avión. A ver. Este avión es un azote. Un avión a reacción. Por ahí viene. Estamos casi llegando a prácticamente. Pues me iría Venga, mi compañero está tomando... C. Buena señal. Vamos a acercarnos a... ¿Qué es lo que nos queda por hacer hoy? ¡Ah! ¡Ah ¿Qué es esto? Venga, antiaéreo. ¡Oh! Macho, no, me deja tontado. venga, venga. venga. Venga, marca, marca No puedo hacer nada, tío No me dejas de cargar Venga Llego ah. un tanto de milagro Venga, vamos No puedo reparar ah, Venga, por oh, Dios ah, listo uf, normal Mi compis, y esto Venga, el avioncito de antes uf, Este cabrón tiene unos buenos cañones Pero menos mal que mi tanque es duro de velar. El T34 es algo que tienes que es un tanque muy duro. Venga, está avioncito. Baja un poco más, hombre. Nada, muy alto. Imposible. Y ahí está el colega de antes. Venga, es que hay que ataquea, por Dios. Venga, yo estoy reparando venga cero y ahora venga ya a recargar munición jodas es que eso no, no se podía haber hecho antes pues si conquistamos a estamos hemos conquistado b tenemos c pues si pues no sucede nada raro Buah, ese tío está en nuestro respawn ¿Quién es lejos venga vamos a a ver si nos da tiempo de coger unos punticos ah, soy muy lento me parece a mí venga, ahí está la raya, ni voy a llegar lo no, dicho bueno, tomado zona por parte de todos, venga, pues esto, esto se ha ganado ya. Perfecto. Esa ha sido la puntilla. Menos mal. Venga, descansa. Joder. Ese, ese ruido que soy es mi, ese es tanque ligero. Mi compañero, el que ha tomado ¿verdad? y el que nos no va a dar la victoria. Ya está, se acabó. Venga, no hay más rayitas, misión cumplida, cuarto en el equipo. Tres objetivos terrestres destruidos. Y tres tanques que he perdido. 29.197. Bueno, el trofeillo, venga, vamos a ver si hay suerte. Va, orden de caza ciegas. Pues nada, esto ha sido todo en Dominación Balonia, recordad abajo en la caja de descripción tenéis enlace al Discord, al escuadrón Ibis y tenéis enlace también al Twitch de nuestro compañero de Acomianus. Sin más, me despido, espero que os haya gustado el vídeo, dadle muchos likes, la mejor manera de apoyar el canal y como digo siempre, nos vemos en un próximo, chao.